Hola querido estudiante, si analizamos el sentido de toda actividad humana, lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar bien. ¿Qué es pensar bien? ¿Qué significa pensar? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen posible? Todos estos interrogantes formulados hacen parte del desarrollo del pensamiento, enseñar a aprender a pensar un proceso lo suficientemente complejo como para trabajar en ello. Esta estrategia considera el aprendizaje como una actividad en equipo y solidaria entre estudiantes y docentes. Todos los miembros de la clase aprenden unos de otros. La educación es considerada como un todo e integra el mundo propio de cada estudiante, ya que cada uno tiene su forma diferente de aprender. Por tal motivo, vemos la necesidad de redireccionar la didáctica de la física hacia la comprensión de cómo promover el pensamiento crítico y reflexivo. Cómo presentar las formas científicas de conocer. Para ello, hemos integrado la elaboración y el uso de simuladores, applets, videos interactivos, modelos tridimensionales, aplicaciones móviles en nuestra clase, que nos permitirán visualizar situaciones problemáticas. Consideramos que él es la parte vital de este proceso y tu participación y contribución es esencial para encaminarnos hacia el éxito. Esta didáctica se sitúa en un ámbito interdisciplinar, donde confluyen la didáctica de las ciencias experimentales y la informática educativa. La sinergia entre ambas disciplinas ha posibilitado la elaboración y validación en el aula de nuevos materiales curriculares para la enseñanza de la física. El nuevo paradigma para aprender de la ciencia acentúa su compromiso es significado en el constructivismo inductivo tricerebral, SIT, que nos enseña a aprender dentro del contexto de una experiencia auténtica. El énfasis que se busca con esta nueva visión desarrollada en la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede divague Facultad de Ingeniería y Sistemas en las asignaturas de física, es claramente desplegar una visión más holística de la ciencia con la experiencia humana, siendo el maestro responsable de ser un facilitador Adiestrador y coordinador de experiencias. Para lograrlo, hemos desarrollado actividades de investigación en el aula, con los recursos digitales anteriormente mencionados en el programa de ingeniería de sistemas. Los resultados obtenidos permiten inferir que ustedes, queridos estudiantes, con la estrategia propuesta y las herramientas utilizadas, son estimulados para procesar los temas de física. Aprendiendo a ser pensadores activos y consiguiendo un aprendizaje significativamente superior al adquirirlo con la metodología tradicional. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten al máximo esta acción de formación, metodología ABP con TIC en un curso de física.